Escucha, Stuart. El camino gira Stuart, a la izquierda. Soy yo. Deberías intentar Mickey, girar no la Nikki, no me distraigas. Es, es una carrera es la la importante. Final. No pudiste haber llamado no voy antes. A ir volando de ¿Ah? He estado en el oh. campamento antigravedad una semana entera. Y a ti lo único que te interesa es esta tonta carrera. En verdad, Stuart, ¿aún no te has cansado de esto? Tal vez. Me he cansado de ti. Oigan, ¿van a terminar? A mí me parece que sí. Y a mí también. Eres un tonto. No. No te preocupes. Los tres vamos a superar esto juntos. Así que déjalo salir, Nikki, Déjalo salir. En realidad estoy bien. Nunca he estado mejor. <risa> ¡Mira! ¡Me salió un clavel! ¿O un crisantemo? No estás ayudando. Stuart le dijo a Nikki que se cansó de ella. ¡Ay! Oh, si Gwen me hiciera alguna vez algo así, sería devastador. Me cansé de ti, Milo. ¿Se acabó? Ay, ¿Cómo puedo hacerme esto? ¡Ay! ¿Cómo puedo hacerme esto? Oigan, estoy aquí para ustedes. ¿Un abrazo? ¿Cómo es posible que tú entiendas lo que estamos pasando? ¿Alguna vez han destrozado tu corazón en pequeños pedazos de afecto torturado e inútil? ¿Eh? ¡Dímelo! Bueno, no, pero tengo una idea de cómo pueden recuperar a Gwen Melrose y a Stuart. Finjan que ustedes dos son novios. ¿Ah? Stuart y Gwen sentirán celos y volverán corriendo. No me lo agradezcan, sé que soy genial. Entonces empezaremos a salir juntos. Wayne y Stuart sacarán conclusiones bastante pronto. Comprenderán que para que este plan funcione, ustedes tendrán que salir juntos, pero sin mí. ¿Ah? Oigan, solo es un pequeño sacrificio que se hace en nombre del amor. Además, solo es temporal. Ustedes pueden, amigos. Esto va a funcionar. Desde luego que funcionará. Soy un genio. ¿Con quién hablas? Estás sola. No hay nadie contigo. Ni un amigo que te haga compañía. Ni uno solo. Te mecería en el columpio, pero tengo que ir a una fiesta fabulosa. ¿Entiendes, verdad, niña solitaria? No cruce. Dura mucho. Sí. Bastante. Cruce. A cambio. Oh, oh, oh. Ah, Milo. ¿A dónde vamos? Pepper siempre decide a dónde ir. Bien, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Generalmente siempre hacemos lo que Pepper quiere. Bueno, no tenemos que hacer algo. Podemos hablar. Claro. ¿Y de qué quieres hablar? Uh, deberíamos pensar en algo que hacer. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Paseamos en bicicleta? ¿Ya puedo irme a la fiesta, niña solitaria? ¡Ay! ¡Por última vez no estoy sola! De hecho, es agradable tener un poco de tiempo para mí misma y me dispongo a disfrutarlo. ¿Con quién estás hablando? ¡Estás sola! ¿Quieres que te empuje? ¡Ahorra tu lástima para alguien que la necesite! Esto es grandioso. He estado yo sola, divirtiéndome como nunca, y las horas han pasado volando. Solo han pasado diez minutos. ¡Diez minutos! ¡Diez años! Como yo lo veo, entre más tiempo pueda pasar conmigo, mejor puedo ser. ¿Mm? Oh, ¿Qué será tan divertido? No puedo creerlo. Te molesta el hecho de que Nicky y Milo puedan divertirse sin ti. Por favor, no me molesta. Solo espero con todo mi corazón que puedan seguir así, porque solo han pasado 10 minutos. Nikki, ¿alguna vez habías montado una bicicleta doble? No, pero vi una en una exhibición posmodernista en el Museo de Arte Moderno. ¿Te gusta el posmodernismo? ¡A mí también! ¡Vaya! Me sorprende no haber sabido eso de ti. Bueno, generalmente hablamos de dadaísmo. ¿Mm? Tal vez porque a Pepper le gusta esa palabra, dadaísmo. Eso es raro, son Nicky y Milo sin Pepperán. ¿Qué no me dijiste que Milo estaba devastado? Esto es divertido. Sí. Hola, ¿No? ¿qué tal? Oh. Uh, ¡Qué sorpresa encontrarlos aquí! Es una gran... Coincidencia, resulta que salía a patinar para ir a la nueva exhibición de dadaísmo y los encuentro. ¿Y cómo van las cosas, amigos? Apreciamos tu interés, oh. Peperán, pero en verdad tenemos que ajustarnos al plan. Ya sabes, yo, Nikki y tú no. Oh. ¿Ah? ¡Vaya! Jamás pensé que existiera la música clásica moderna. ¡Ah! ¡Te gustaría! Apuesto que tanto como a Pepperán le gusta moco flamenco. <risa> ¡Oy! Oh, espera un momento. ¿Nikki a Nice Lidl también ve robots Malibu. <risa> <risa> <risa> ¡Oigan, oh, niños! ¿Están siguiéndome? Pepper, ¡largo de aquí! ¡Para que tu plan funcione, no pueden vernos contigo! ¿Alguna vez pensaste que teníamos tantos intereses en común? No. Bueno, tal vez, de haberlo visto aparecer mágicamente en una tortilla, entonces lo habría creído. Hmm. ¡Ah! Y pensar que si no fuera por el plan de Pepper de hacer todo sin ella, jamás habríamos sabido que teníamos tanto en común. Y no necesito una tortilla mágica para creerlo. <risa> ¿A dónde los llevo, oh. señores? Pepper, Pepperán, ¿qué? Solo intento ganarme la vida. Oigan, ¿y la propina? ¿Puedes creerlo? Ni un centavo. Oh, admítelo ya. Te sientes abandonada y sola. Bueno, debo estar sola para hablar con un caballo. ¡Descuida! ¡Nikki y Milo no te excluirán para siempre! ¡Eres su mejor amiga! ¡Y este plan fue tu idea! ¡Así que relájate y aprovecha este tiempo en ti misma! ¡Tienes razón! ¡Estaremos juntos de nuevo en poco tiempo! ¡Solo tengo que ser paciente y dejar que el plan funcione! ¡Vamos, amigos! Olvidemos ese tonto plan y salgamos juntos otra vez. Bueno, acéptenlo. El plan definitivamente no está funcionando... Disculpa por interrumpir, Peperán, pero Gwen y yo nos estamos volviendo locos de celos. Nikki, ¿quieres perdonarme por lo que dije y volver conmigo? Milo, lo siento. ¿Quieres aceptarme de nuevo? ¡Ay, gracias a Fossy! Tengo que pensarlo. Achoo. Yo también necesito tiempo para pensarlo, buen Merro. ¿Qué? ¿A ¿Ahora quieren ah, compensarlo? ¿Cómo que necesitan tiempo? ¿Cuánto ah, tiempo? Ah, Niki, cariño y Milo, es hora de su lección de Taekwondo. Grandioso. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Hablar con animales otra vez? Sé que soy un gato, no un caballo, pero... No. Tengo una idea mejor. ¡Ay! ¡Qué clase! Sí... ruda. ¿Sabes? El rigor y la disciplina del Taekwondo me ha enseñado algo. ¿Que la razón por la que siempre hacemos lo que Pepper quiere es porque sus ideas siempre son muy divertidas? Y aunque fue genial conocernos mejor, Pepper es nuestra mejor amiga. Y si la extrañamos tanto, piensa en lo perdida y sola que debe sentirse sin nosotros. Sí... ...y se fueron a ver a Turkle tocar su banjo mágico. ¡Ay Dios! Es peor de lo que pensé. ¡Hola, Pepe! ¡No sabía que estaban aquí! ¡Lo juro! Tranquila. El plan funcionó y Milo y yo nos dimos cuenta de que extrañamos a Gwen y a Stuart Así que, Nicky volvió con Stuart y Gwen Merrow y yo, de nuevo somos una pareja ¿En serio? También nos dimos cuenta que te extrañamos mucho, Pepperán Nicky no es muy buena en vaina crujiente Y Milo no es muy bueno en cosas de chicas Bueno... En realidad es muy bueno en eso, pero ¿Ah? te extrañé mucho <risa> Vaya, me alegra tanto que hayan vuelto <risa> Tengo que admitirlo, me sentía sola ¿Y qué hiciste? Pues me di cuenta de que no tienes que sentirte solo solo porque estás solo y es asombroso todo lo que he hecho yo sola me descubrí talentos y habilidades muy valiosas. Ay, Peperán, estamos orgullosos de ti. Bueno, ¿quieres ir a las máquinas, Peper? Los alcanzaré más tarde, aún tengo que doblar estas cucharas. Muy pronto estaré lista para las palas. De acuerdo. Adiós, Peper. Llámame. Ay, sí que es bueno que todo haya vuelto a la normalidad. Oye, ¿con quién hablas, niña solitaria? Aquí no hay nadie. Ay, no. Ay.